Nos encontramos en la localidad de Villa Tesey y lo que estamos haciendo es derrumbando un búnker que era utilizado para venta de drogas, venta al narcomenudeo y, y la verdad que estaba haciendo mucho daño al barrio. Los vecinos se acercaron, denunciaron la, la modalidad y desde la Secretaría de Seguridad hicimos la denuncia ante la Fiscalía Federal de Burlingame y eso dio inicio a una investigación, lo cual nos permitió eh, allanar 14 domicilios distintos donde se vendían droga que arrancabas de este lugar. pero acá hay una decisión política de seguridad de nuestro intendente Juan Zabaleta de luchar contra el narcomenudeo. Desde el año 2015, el 10 de diciembre del 2015 que, que estamos luchando contra este flagelo y hoy llevamos haciendo ya 270 allanamientos de manera conjunta con la policía de la provincia de Buenos Aires, los juzgados federales y los juzgados provinciales. Esto nos permitió detener más de 100 personas, incautar gran cantidad de, de cocaína, marihuana, pasta base y el secuestro de gran cantidad de armas de distinto calibre. Se acercaron varios vecinos a la Secretaría de Seguridad, nos comentaron cuál era la problemática y desde ahí nosotros empezamos a hacer un trabajo de investigación conjuntamente con la policía y, y, y los juzgados federales. Eso nos permitió poder establecer la modalidad, ¿sí? el lugar no era habitado, solamente era utilizado para la venta de estupefacientes. Nosotros sentimos que los vecinos creen en el municipio, creen que cuando se acercan a la Secretaría de Seguridad obtienen un resultado positivo. Nosotros no solo le damos la posibilidad de que vengan y lo denuncien anónimamente, sino que ponemos a disposición de ellos distintas herramientas de seguridad que tenemos para que puedan denunciar la venta de estupefacientes. Tenemos el 147, que es el número de emergencia de Burlingame. Ponemos a disposición lo que es seguridad online a través de cualquier mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp, pueden informar y denunciar la venta de estupefacientes y de cualquier otro método, ya sea denuncia ante la fiscalía o ante la policía, para que puedan denunciar estas, estas maniobras ilícitas. La idea es que el vecino no tenga ningún inconveniente y no es necesaria tampoco divulgar la identidad de cada uno de ellos. De manera anónima presentan la denuncia y nosotros nos ocupamos de presentarla ante quien corresponda.